Bueno, seguimos encontrándonos con gente, ahora con uno de los compañeros que va a realizar un taller durante el día de hoy. Buenos días. Bien, buenos días. Bueno, eh, nos encontramos aquí en la Feria de Gran Canaria Accesible. Bueno, vamos a dar un taller de lengua de signos y espero tener respuesta. Vamos a ver si la gente participa. Es el primer taller que hace durante el día de... bueno, durante esta jornada. No, ayer han habido ya talleres, hoy también habrá durante todo el día. Bueno, empezamos ya, estamos ya retrasándonos un poquito, hasta la una y media habrán talleres durante toda la mañana. Y después esta tarde volveremos de cinco... Eh, a, la, a partir de las 5, talleres a niños, pero también estará orientado para adultos, para mayores. Cualquier persona que quiera participar en el taller se le dará un poquito de, de, de algo básico en lengua de signos. Sí, además tengo entendido que este tipo de talleres es muy atractivo. Lo sé por mi hijo, que le encanta la lengua de signos. Tiene éxito. Hombre, claro, claro, desde hace muchísimo tiempo, siempre que estamos con el tema de la lengua de signos, siempre he dirigido a, a adultos, con los niños es más complicado, pero queremos aprovechar que con este taller también que la gente se enganche, que por lo menos aprenda un poquito a comunicarse con la lengua de signos para que entre los sordos y oyentes consigamos esa integración. Y es por eso, participen ustedes también abajo y vayan al taller. Muchas gracias, se les agradece. No les entretenemos más, sé que van retrasados. Lo único que me falta por saber es, ¿eh? ¿a cargo de quién? ¿Quién es la entidad que promueve esto? Ay, sí, eso, mira, bueno, la, el taller es desde de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, que, bueno, que es la entidad responsable que lo imparte, y bueno, yo participo, soy profesor de esa entidad. Muy bien, pues muy amable, gracias por estar con nosotros este ratito.